Hola amigos les habla Eduardo Soto el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a decir algo que es muy importante hay muchos abogados allá afuera de inmigración que se dedican a una cosa o el otro eh, son especialistas en algunos asuntos pero no otros y normalmente sea por interés o no representan a solamente cierto tipo de persona o personas de ciertas nacionalidades, etc. Yo quiero que ustedes entiendan y sepan que en la oficina mía no hay ninguna discriminación. En la oficina mía recibimos hasta el más pobre y hasta el que tiene más dinero. Recibimos la persona que entra por la frontera ilegalmente o el que entra por su avión privado. A mí no me interesa porque yo a todos ustedes los trato igual, los quiero igual. Me considero su amigo y siempre quiero ser ese amigo que ayuda a ustedes. No tengan pena, vengan a verme, llámame, comuníquense conmigo, buscaremos la manera de ayudarles.